Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles para todo el año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, voy a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas, pero antes de hacer esto, voy a empezar con numerología, si recuerdas también soy numerólogo. Y la numerología que yo aprendí es una conjunción de todas las numerologías, se me hace muy acertado. Y bueno, se manejan dos números. Un número que es el regalo divino, lo que nos regala el universo. Y el otro es el que se denomina karma, es el número que nos cuesta algo más de trabajo, que el universo nos pide trabajar. Estos números tienen una cierta vibración, tienen una cierta frecuencia... Y de acuerdo a eso, bueno, pues voy a hacer los comentarios. Ya después de la numerología, haré la lectura de las cartas. Este, pero se me hace importante dar un poquito como preludio lo que nos cuenta la numerología en cuanto a la energía del año 2021. Bueno, para empezar, el regalo divino... Para el, para el año perdón, 2021, es el regalo es el número 3. El 3 representa la fe, la felicidad, la familia. Ese es el regalo divino, ¿no? eso es lo que nos regala el universo. Son nuestras herramientas, las herramientas las vuelvo a repetir, la fe, la felicidad, la familia. Al igual nos piden encontrar el equilibrio entre el amor, la sabiduría y el poder. Y uh, el 3 es una energía uh, que digamos si fuera una persona, ahorita la estamos aplicando a un año, pero si fuera una persona es una persona que, que, es, que le encanta gozar, ¿no? que le encanta por ejemplo la comida y disfruta cada detalle de la comida, desde cómo se ve, cómo lo prepararon, dónde está sentado, la ambientación del restaurante, este, cómo sabe, obviamente, cómo huele, este, las porciones, la compañía de la gente con la que se encuentra, la música del lugar, o sea, es realmente gozar el presente. Yo siento que esta es una de las cosas que nos están pidiendo o nos están regalando este, vivir este año el 2021 muy conscientes muy en el presente ¿no? dejar el pasado en el pasado así como que bueno esto ya fue la pandemia el 2020 fue muy difícil para mucha gente y quitarnos los miedos y las expectativas de lo que llegue en el 2022 no sino ok ahorita por decir algo estamos en enero 18 y ahorita son las 16, 15 horas y ahorita estoy en este lugar y estoy gozando esto. Entonces realmente yo siento que este regalo de estas virtudes, no vuelvo a repetirlas, la fe, la felicidad, la familia, el equilibrio entre el amor, la sabiduría y el poder, y el vivir intensamente el presente. Este, estas herramientas son las que nos van a servir para este año, el 2021 para actuar. Yo siento que como estuvimos, pues ahora sí que por la pandemia inmóviles del año pasado, del 2020, este nos piden actuar. Y actuar realmente desde el amor, desde el, este, pues la mejor versión de nosotros mismos. Todos a través de la pandemia creo que hemos tenido una transformación, un cambio muy positivo un despertar a la conciencia y ahora es momento de actuar dentro de ese amor, esa compasión, esa sabiduría adquirida ¿no? Desde, eh, como decía, desde el amor no desde el ego, sino desde el amor y esto nos da una cierta postura, un cierto poder porque también, ahorita voy a llegar a lo de karma nos piden ser este, maestros, enseñar, guiar ¿no? entonces bueno, ese es nuestro regalo en cuanto al karma, karma representa mucha gente se asusta cuando oye karma, así como que, ay lo negativo y lo que me cuesta mucho trabajo, y sí, bueno, es lo que nos cuesta trabajo es lo que nos piden trabajar, lo que nos piden este, pulir ¿no? donde falta todavía un poquito de trabajo pero tenemos las herramientas, como decía, las anteriormente mencionadas, el número 3. Entonces, en 5, nos están pidiendo primeramente evitar, o sea, lo, la parte negativa del 5, es evitar los excesos, lo superfluo, la mentira, el mal ejemplo. Eso es lo que nos piden evitar, ¿no? Y pues, al contrario, trabajar sobre el aspecto positivo de la misma vibración, nos piden enseñar ser ejemplares vivaces, ¿sí? La gente vivaz, eh, la vibración del 5 es un poquito como, no sé cómo compararla, pero como un niño o un gato, que son sumamente curiosos, que les encanta aprender, que les encanta saber, que, a ver, enséñame, ¿cómo lo hiciste?, y absorben la información y la energía muy rápido y pareciera que para algunos podría parecer superfluo, pero no, se llenan de tanta, son una esponja de información. Y dicen, ok, eso ya lo entendí, va, lo que sigue, ¿no? A ver, cómo ¿y esto qué? Y, y, y me, me, me quiero llenar de esta información. Y ya una vez que la, eh, se llenaron de esa información, órale, y, y la, la que le sigue, ¿no? Y te, porque una cosa lleva a la otra entonces esa uh, mega velocidad de absorber conocimientos que al fin y al cabo se van a convertir en sabiduría y nos piden para esto ser sumamente disciplinados porque pues uh, sí hay gente que puede ser que se vuelva un poco dispersa entonces no, nos piden enfocarnos realmente y aquí volvemos nuevamente al presente de hace rato el enfocarnos en el presente, en el momento, ¿no? Y esa vivacidad del presente, de vivir, ok, de ok, estoy tomando este curso, me estoy superando en esto, estoy aprendiendo esto, y lo voy a gozar y lo voy a vivir al máximo, y una vez que ya lo haya digerido, ya lo haya comprendido, va a lo que sigue, lo siguiente, ¿no? Y también creo que en este año nos van a pedir trabajar el legado este, esto es toda la cadena de la energía de nuestros ancestros de ambas partes, de madre y padre este, entonces no me refiero tan solo a que llegara digamos a trascender ahorita alguien, ¿no? en mi caso personal, mis padres por ejemplo ¿no? que llegaran a trascender ellos que espero que no sea el caso sino realmente trabajar yo todo mi linaje, o sea desde mis papás, y los papás de mis papás, y así hacia atrás, y yo normalmente me voy como unas tres o cuatro generaciones para atrás, y de ahí todas las que están atrás, las visualizo como una multitud de gente, dándole las gracias, pero ya no las personalizo, ¿no? Entonces trabajar todo ese linaje energético, porque cada generación le toca trabajar algo en conjunto para el bien de la humanidad como a nosotros este, ahorita nos tocó lo, lo, lo de la pandemia pues hay diferentes generaciones energéticas ¿no? pues yo que ya tengo más de 50 pues me pertenezco a cierta generación energética donde como yo lo entiendo lo que me corresponde a mí a los de mi generación es que crecimos dentro de un periodo de paz de bienestar donde la, la sobrevivencia ya no es un tema, sino se trata de vivir, vivir en conciencia, un despertar de la conciencia, y transmitir este a las próximas generaciones. Y si te pones a observar, las otras generaciones, digamos los millennials, ya llegan con cierta sabiduría y un cierto chip integrado, ya son muy a favor de la ecología, de la comunidad, del bienestar de la humanidad, etc., no lo tienen que aprender, ya, ya vienen con esa conciencia dada. ¿no? Entonces a cada generación le corresponde algo en cuanto a qué trabajar para la comunidad, para la humanidad. ¿okay? Entonces volviendo al legado, creo que nos van a pedir trabajar el legado. Yo normalmente como lo trabajo es dar gracias, dar gracias por, primeramente a mis padres ¿no? individualmente y de ahí a los papás de mis papás. Porque cada uno es una pieza clave que hizo posible que yo esté aquí con mis virtudes y con mis defectos y mis aprendizajes y mis enseñanzas y demás. Entonces es durante el año, yo como lo siento, es tener como siempre presente no el yo como individuo, sino el yo como resultado de todo este linaje y legado que tengo y eso me da el poder y la fuerza suficiente para destacar aún más, para liberar todo lo que pueda estar atorado a través de este linaje, ¿no? que mucha gente dice, pues es el karma de la familia o es tal situación de la familia, sobrellevar esa situación o más bien sanarla y dejar todo... Cerrados esos círculos y esa energía me va a impulsar a mí, ahora sí, como individuo, para sobresalir, para destacar, para ser un verdadero maestro este, en lo que fuera. Puede ser que sea en tu profesión, puede ser que sea en varios aspectos de tu vida, pero es realmente, el 5 también es liberación, la libertad, el liberar, ¿no? Entonces es tal vez salirte justamente de este núcleo familiar ¿no? y, uh, y tener ese, esa, esa aportación para la humanidad este, que es muy independiente de quién eres tú como persona y quién eres tú desde tu uh, linaje. O sea, el, el linaje y todo eso te va a impulsar a que sobresalgas. Y quiero dar como, a ver si me doy a entender... Chopra por ejemplo, ¿no? Chopra estaba este, pues como médico y luego vio que pues, hay algo más, hay algo espiritual y este, aparte pues de ser médico, bueno, pues se puso a trabajar todo este aspecto espiritual. Eso le da la ventaja como siendo, eh, teniendo como base un trabajo como médico científico le da una credibilidad mayor para la gente que es incrédula, este, y capta mayor gente de ese ámbito y se las puede jalar para la parte espiritual. Esa es la ventaja que tiene él, digamos, ¿no? Es lo que le tocó vivir. Pero, Chopra, pero pues al principio, tal vez cuando estaba como médico y empezó a vivir su propia espiritualidad y de ahí transmitirla a los demás, seguramente pues hubo momentos de duda o de, no sé, ciertas cosas donde decía Chin, lo haré, no lo haré, buscaba la opinión de ciertas personas, no lo creo, pero por decir algo, que consultara a su mamá o a su papá o a su familia, ¿no?, y llega a un punto, y eso es a lo que yo creo que vamos a llegar ahorita en este 2021, donde ya esta sabiduría ya está tan asentada que ya ni le preguntas a nadie, ¿no? sino es, este soy yo y este es mi legado que viene atrás con toda la energía, que es mi regalo, que me impulsa para yo aportar a la humanidad, y pues ya ni siquiera consulto y cuestiono a los demás, sino... A través de toda esta sabiduría acumulada, a través del amor, yo resuelvo y yo enseño y yo soy un pilar, soy ejemplar. ¿no? Y esto es ejercer mi poder. ¿no? Entonces, bueno, no sé si me de entender, pero yo creo que es bastante claro qué es lo que nos piden: trabajar ahora sí, independientemente de quienes seamos, de qué signo zodiacal seamos. Esto es como que en general. Las energías que yo sentí en cuanto a numerología. Ahora vamos a pasar a lo que son las cartas. Este video va a ser bastante largo. <risa> bueno, con la premisa de la numerología, como sabes, empiezo con las cartas de... La carta de Doreen Virtue de la Virgen María. Siendo la madre de todos los ángeles y arcángeles. Siendo la energía positiva y femenina de Dios. Saco una carta para saber cuál es, por dónde es la guía, que es lo que nos piden trabajar todo este año. Voy a dejar este seda acá todavía, porque puede ser que surjan, perdón, surjan algunas dudas o no me quede muy claro algo. Entonces voy a sacar una carta de la Virgen para que quede más claro. ¿okay? En esta ocasión decidí utilizar esas cartas del oráculo de ángeles, arcángeles, perdón, de Torin Virtue, como mensaje adicional todavía para todo el año. Porque esto, como que nos ayuda un poquito más en cuanto a la dirección de este mensaje principal. Entonces, es un poquito como una carta apoyo. Entonces, ¿qué más nos piden hacer? Trabajar o interactuar o tomar nota en este año, todos. Y por último, es la primera vez que voy a utilizar estas cartas en esta posición, que son las de Hablando con el Cielo, de Dreaming Virtue y James Van Brak. Me llegó al escoger las cartas que escogiera estas, porque este mensaje no es de gente o personas que hayan trascendido sino este es de los Maestros Ascendidos este mensaje va mucho más allá es el mensaje de los Maestros Ascendidos para todos nosotros y bueno, de ahí de mis cartas voy a tomar una carta por cada mes y adicionalmente encima de esa carta voy a tomar la de la sanación con ángeles de Doreing Virtue. Como mensaje adicional para ese mes. Si todavía no me quedara muy claro el asunto, voy a tomar una de la Virgen María. Para que estemos completamente seguros de cuál es el mensaje. Y vas a ver cómo se van a ir enlazando. La verdad yo estoy muy sorprendido con la lectura del año 2019 de año en el que me encuentro ahorita todavía grabando este video cuando hice el video eh, del año 2019 pues fue a finales del 2018 y cuando llegué por mayo había una energía muy densa y muy difícil y que no entendía y de hecho lo que estoy diciendo ahí en el video pero ya ahorita que pasó la pandemia y toda esta situación me quedó clarísimo lo que estaba pasando y hay veces que así es, es, que estás leyendo las cartas y dices, híjoles, pues no le entiendo muy bien, ¿no? Entonces, para eso reforzarte un poquito, ¿ok? Entonces, bueno, mientras estoy repartiendo aquí las cartas, voy a sacar los dos sets. Cuando hago estas lecturas, si tú llegas a hacerlas por tu parte, quieres hacerla aún personalizada, yo también hago mi lectura personalizada, similar a esta, para el anual, ¿no? Este, pues antes invoco a los ángeles, a los seres de luz, a los Maestros Ascendidos, a la Corte Celestial, de que se hagan presentes ¿no? y me dejen saber cuáles son los mensajes personalizados para mí. Esto es para todos nosotros. Y verás que hay ciertas cosas con las que resuenas, ¿no? que dices, sí, le entiendo perfectamente bien a lo que está diciendo. Y puede ser que yo, en el momento de estar haciendo la lectura, a mí no me resuene, pero a ti sí. Entonces, toma lo que te sirve, con lo que pueda resonar. Con lo que no resuenes, déjalo ir. Y la, el propósito de estas lecturas es una guía, es ayudarte a saber qué virtudes trabajar, qué cosas resolver, qué comportamiento tener, este, pues por dónde va el asunto pues, en corto ¿no? entonces bueno, 2 4 6 y bueno, como sabes hago estos videos con muchísimo amor trato de que sea diverso, de que sea divertido este, pero bueno, toman algo de tiempo entonces igual eh, te agradecería si los puedes compartir yo durante el año personalmente llego a consultar nuevamente y aparte me lo apunto en un cuaderno que, es, que salió de las cartas. Este, entonces yo sí sí checo, para mí es una referencia extraordinaria porque vas a notar que estás dentro de una situación y de repente no sabes ching cómo, cómo resuelvo, qué hacer, o a qué se, a qué se debe esta situación o, donde haya incertidumbre o duda. Y estos oráculos o lecturas a mí en lo personal me han ayudado mucho a estar mejor y saber resolver mejor situaciones. Bueno, esto va a ser enero y esto va a ser diciembre. Y esta es la carta adicional. Y ya una vez que haya puesto estas cartas, vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Así que si quieres ir adelantando un poquito el video hasta que yo termine de colocar las cartas, no hay ningún problema y verás que estas cartas igual que con los oráculos que hago todas las semanas se van enlazando a mí la verdad me tiene sorprendidísimo lo bien que funciona esto y bueno al fin y al cabo las cartas no son las que tienen el poder, no, sino nada más son un vehículo, al igual que lo estoy siendo yo, para canalizar los mensajes angelicales. Si estás viendo este video por primera vez y estás esperando de que sea un oráculo muy específico, que te vaya a decir que te vas a casar, o que vas a ser feliz, o que cualquier cosa ese es, es tipo de oráculo yo no lo hago muy bien entonces vamos a empezar la Virgen María nos quiere dejar saber para todo este año voy a hacer un poquito la cámara para atrás porque vi que no cupieron todas las cartas voy a acomodar esto un poquito a ver creo que ahí está mejor muy bien la Virgen María nos quiere dejar saber para este año 2021 lo siguiente dice, miren qué tal, integrity, integridad, según yo, si no recuerdo mal, es la misma carta del año 2019, entonces bueno ahorita ya la entiendo aún mejor todavía, eh, bueno voy a leerla primero, a mí aparte me encanta esta pintura, la voy a leer y la voy a traducir y dice, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi habilidad para saber qué es verdadero para mí. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya había salido la carta, ya pasó prácticamente el año, ya entiendo mejor esta carta todavía. Integridad tiene que ver con ser completamente y absolutamente honesto con uno mismo y que el poder y el valor de la palabra coincida con el acto. ¿Okay? Entonces es ser íntegro, ser completamente, este, verdaderos, honestos. ¿no? Eh, entonces, como ejemplo, el no, el realmente pensar qué estoy diciendo y cuánta validez tiene y si realmente lo voy a hacer. Voy a dar un mal ejemplo de integridad. ¿no? Ya saben, los propósitos de año nuevo. De, Ah, este año sí voy a ir al gimnasio y este año voy a viajar y este año voy a hacer tal, tal, tal. ¿no? Y entonces empieza el año y ya te inscribiste al gimnasio y después de, no sé, tres semanas ya te dio flojera y dejas de ir. ¿no? Entonces realmente antes de decretarlo, antes de decirlo, decir a ver, espérate, está padre lo del propósito del gimnasio pero realmente voy a ser consecuente realmente voy a ir al gimnasio los días que me propuse y ser continuo y tener la acción de hacerlo verdaderamente no ser consecuente ser responsable la integridad conlleva muchas virtudes una de ellas es el ser completamente responsable ¿no? si te acuerdas con lo que había dicho de la numerología que había dicho que nos pedían ser completamente honestos, el evitar ser eh, un mal ejemplo, el evitar ser mentirosos, este, el, el evitar ser superfluos, el evitar ser eh, con los excesos, ¿no? entonces bueno, es completamente lo contrario, ¿no? la integridad, es realmente ser lo más... Eh, se me va la palabra, hay una palabra que estoy buscando que ahorita se me va a ocurrir, pero tiene que ver realmente con ser precisos, ¿no? Con ser realmente, sí, enfocados, verdaderos, honestos. Decir, ok, qué sé yo, por decir algo, ¿me voy a casar? Este, o el sí si acepto, el, el casarme contigo, ¿no? Entonces realmente hacerlo de corazón y con esa alegría ante esa unión y con todo el compromiso, el respeto y eh, todo lo que conlleve esa relación de una manera muy consciente. ¿no? Entonces eso tiene que ver con integridad. ¿okay? Entonces tener muy constantemente tener esto presente de, de la integridad. ¿okay? ¿Y cómo llego a saber qué es verdadero para mí? Bueno, pues yo creo que ya a través de este momento de la pandemia, yo creo que por eso se repite también la carta para este año. La pandemia, fue el año anterior, fue como la preparación para conocernos mejor, para saber quiénes somos realmente. ¿no? Y ahora es momento de tomar acción en cuanto a esta integridad. ¿no? Al fin y al cabo es hacer una mejor versión de nosotros mismos. Y ya sabemos cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestros defectos o no tanto defectos, pero qué es lo que nos cuesta un poquito más de trabajo ¿Okay? bueno, integridad es mensaje principal para todo el año ¿Okay? entonces, como mensaje adicional los ángeles, los guías nos dicen peace, paz ¿Okay? miren qué bonito la paz, paz interna, la paz viene de la paz interna. Y es el arcángel Chamuel, el arcángel del amor incondicional, y dice peace com comes Perdón, tengo que quitarme los lentes, no lo puedo leer. Peace comes from remembering that only love is real. La paz proviene del recordatorio de recordar que solo el amor es verdadero. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es Parte desde un amor universal, que es desde el amor que nos tiene el universo a nosotros individualmente y colectivamente. Y como decía, bueno, la paz proviene también de la paz interna. Al saber que yo soy un ser amado, que todo está bien, que la corte celestial me apoya, que entiendo el proceso de la vida, que tengo la fe suficiente, ahí va una, a meter los regalos, ¿no? Que tengo la fe suficiente para saber que todo está bien ¿no? este, eso me da esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad, ese bienestar este, que parte desde el amor incondicional ahora sí que voy desde la parte espiritual ¿no? de la corte celestial y el otro mensaje adicional que viene de los maestros ascendidos dice Now I have no pain. Ahora no tengo dolor. Okay. Entonces, bueno, a mí lo primero que me llega aquí, en vez de este dolor, cambiarlo por preocupación. ¿no? Ahora no tengo preocupaciones. El estar viviendo el presente. El decir ya. ¿no? Sobre todo, pues con la vivencia de la pandemia, decir ya. Todo está bien todo está en calma, no tengo problemas, creo en la corte celestial, en el proceso de la vida, vuelvo a creer en la humanidad porque creo que mucha gente a través de las vivencias, han perdido la fe en la humanidad misma, entonces ha habido mucha controversia en este año 2019 y es momento de integrarnos como familia, como hermandad, como humanidad, realmente interactuar eh, colectivamente. ¿no? Ya todo el trabajo individual lo hicimos en el dos, 2019 y ahora en el 2020 es lo colectivo. Y vuelvo a remarcar el, lo que nos piden, ser un ejemplo, ser un maestro. ¿no? y Me llega nuevamente la, lo que había dicho anteriormente de la numerología. Nos están pidiendo dejar atrás todo lo que pensamos que nos estaba eh, obstaculizando, restringiendo, eh, parando, retrasando y realmente tener esa fortaleza, esa fuerza desde el, nuestro linaje energético, pues por algo estamos acá, ¿no? Este, y por algo nos dieron la oportunidad, todo ese linaje, toda esa energía de ambos lados para interactuar como individuo, pero para mejorar a la humanidad. Entonces es el momento de brillar, de liberar, de dejar atrás a la persona y realmente ser eh, un ser de luz. O sea, no, no sé cómo ponerlo, pero dejar a, atrás todo lo personal este, que pudiera interrumpir o no sé, no dejarte avanzar y, y ir mucho más allá de, ¿no? Y con la personal me refiero, seguramente habrá personas, no sé, que tengan problemas personales, sean, qué sé yo, que se dejen divorciar o que tengan problemas legales o que tengan problemas familiares o de salud o lo que fuera, dejar todo eso atrás y decir, no, este es el año en el que yo voy a brillar absolutamente y no, sin que importe la opinión de, qué sé yo, un familiar, de otras personas, sino yo ya tengo esa certeza, tengo esa sabiduría para aportar estos conocimientos de una manera masiva y que todo lo individual queda este, pues prácticamente en el olvido, ¿no? Este, y doy nuevamente el ejemplo con Chopra yo digo Chopra y todo el mundo sabe perfectamente a quién me refiero y lo ve como un maestro ¿no? y muchos no sabemos, digo yo creo que tiene una hija, igual y tiene varias ¿no? pero de su vida personal no sé gran cosa pero él como maestro, como personaje espiritual digamos lo admiro y me encanta su forma de vivir la vida y de transmitir sus conocimientos. Entonces, eso es a lo que quiero llegar. Dejar fuera todo lo personal y que brille por sí sola toda esa energía que va a aportar algo positivo a la humanidad. ¿Okay? Bueno, vámonos ahora por los meses. Para el mes de enero, la corte celestial nos dice... Manifestación ¿ok? Y dice Arcángel Uriel La manifestación es la respuesta al pensamiento positivo Del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización Cosecha Amén Bueno, lo primero que me llega aquí es Como lo que había dicho que este año 2021 Es momento de tomar acción de que no, igual pues se manifiesten ya las cosas por decir algo ya sabemos que el día 24 de diciembre van a empezar con la vacunación aquí en México el primer país en Latinoamérica y ya es muy buen comienzo ¿no? obviamente pues empezarán con el personal de salud que está en primera fila pero llegará tarde o temprano al resto de la población según edades, según este, si tienes enfermedades crónicas y demás pero yo estoy dando de ejemplo en México porque pues aquí me encuentro pero pues lo mismo será en Nicaragua y Chile y en el resto del mundo ¿no? entonces bueno ahí se está manifestando ya el trabajo de la vacuna ¿no? de todo para que termine esta pandemia que al fin y al cabo unió a todo el mundo científico a darle solución, y pues crearon 11 vacunas que se encuentran en la fase 3, de hecho son mucho más, pero es un ejemplo, pues, ¿no? Entonces se van a manifestar en enero, eh, los resultados, es la cosecha de el, abundante, aparte, porque Uriel representa la abundancia, y es mucho de. Y esto puede ser también desde cosas físicas, o sea, no sé, que allá en mi caso, venta de cuadros, que haya, no sé, algo no físico, o sea, dinero puede ser. Pero la abundancia es mucho de, puede ser que recibamos muchísimo amor, muchísimo cariño, mucho apoyo, mucha este, tranquilidad, paz, ¿no? mucho bienestar. Entonces, bueno, es lo que se va a manifestar, ¿ok? Ahora, como la carta adicional dice meditación, perdón, <risas> la saqué del ladito. Entonces, bueno, yo como interpreto la carta de meditación en conjugación de la manifestación, es el decreto, el de cómo decretamos, ahí va en cortito y más explícito en mi libro analizando a los ángeles ahí fue el spot publicitario el uh, decretar es primero pues saber quién soy y qué es lo que quiero no tener claridad una vez que sé ok va esto es lo que por lo que voy es decretarlo verbalizarlo ok y ser muy preciso entonces Sé, por decir algo, yo puedo decretar en abril expongo en Nueva York y vendo con éxito mis cuadros si notas, hice el decreto en primera persona, yo o sea, para mí, en presente que es muy importante, no a futuro si sí mencioné el mes, pero dije, vendo no venderé, ok, y uh, fui preciso, y lo hice en positivo, ¿no? al decretar esto, también lo hice con una emoción, esto es muy importante, la emoción es donde ya me estoy visualizando en esta acción, y me está provocando alegría el tener el éxito que tanto deseo, y la venta que tanto deseo y necesito, ¿no? Este, así es como se decreta, y una vez hecho el decreto, se suelta, tienes la confianza, la fe, nuevamente el 3, que nos están regalando, tienes la fe suficiente, de que ya se levantó la comanda, ya se hizo, ya metieron la orden a la corte celestial, y ese, eso se va a manifestar, en el momento justo y necesario de tu vida. ¿okay? Entonces, bueno, esto, la meditación a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos. Me ha centrado, me ha dejado saber quién soy, cómo, cómo funciono, cómo, cuáles son mis misiones de vida, qué es lo que tengo que hacer espiritualmente visto, igual en el plano terrenal, etcétera. Tomar decisiones, cómo llevo mis relaciones familiares, personales, de amistades y demás bueno, como voy diciendo, la meditación me va ayudando a conectarme conmigo mismo y con mi divinidad y eh, esa es una de las maneras en las que voy a poder decretar y manifestar con más facilidad ¿Okay? entonces bueno, pinta ya maravillosamente, viene enero eh, se me olvidó que la cámara, no sé por qué, pero nada más graba 20 o 22 minutos y luego se apaga sola. Y ahorita casualmente me di cuenta. Entonces este, no se va a notar mucho el parcheo, pero si notas el parcheo tiene que ver con eso. Entonces para febrero la carta dice bondad. Y es el arcángel Uriel nuevamente, miren. Y dice arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadoso en mi vida. El ser bondadoso es bueno prácticamente, ¿no? Es lo que digo, haz una mejor versión de ti cada día. Empezando conmigo misma, conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás, ¿ok? A acciones hacia los demás, hincapié. Yo soy buena, yo soy buena, ¿ok? Entonces aquí es, es pedirle a Uriel o a la Corte Celestial, Permíteme brillar desde mi corazón, permíteme ser mi mejor versión de mí mismo ¿no? y que se pierda todo el ego, que realmente brille desde el amor incondicional toda la bondad y todo lo bueno que tengo que ofrecer. ¿ok? La carta adicional dice, miren qué tal, verdad e integridad. Ya ven cómo se están conjuntando las cartas. Es justamente la primer carta de la Virgen María. ¿Ok? Entonces esto es realmente Setu. ¿No? Muy bien. Para el mes de marzo, la carta dice... <coughs> miren qué tal, abundancia, no lo puedo creer. Tres veces Uriel. Miren. Seguidito Uriel. ¿Ok? ¡Wow! ¡Qué padre! Pinta padrísimo. El 2021. Arcángel Uriel. Exclama abriendo tus brazos. Acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mí, yo supremo ahora. Soy digno de recibir. Entonces, bueno, esto podría ser, por ejemplo, la vacuna, ¿no? Este, si es que no, ya fue. Pero... Como mencioné aquí anteriormente con la manifestación, pues aquí, más tardar en marzo, ya se manifiesta muchísimo. ¿no? Y no me refiero solo a lo físico, sino también a lo emocional. ¿no? Vamos a recibir muchísimo cariño, muchísimo apoyo, muchísimo eh, todo lo positivo. ¿no? Entonces, así como que ¡wow! ¡qué padre! Lluvia de abundancia en todos los aspectos y gozarlo, gozar ese momento, el presente. Y bueno, la carta adicional es el arcángel Miguel. A mí aquí porque me suena Miguel es el arcángel protector, ¿no? Y es el que nos deja trabajar la fe nuevamente, lo que decía del 3, la familia, este y esta abundancia está protegida, o sea, es tuya punto. Hay gente que cuando, más después de una experiencia un poquito difícil del 2019, hay como cierta incertidumbre, ¿no? Y cierto desconcierto y desconfianza en el... Sí, qué padre, pero, ¿no? Y luego está ahí el pero. Entonces, ¿no? Aquí nos está diciendo Miguel, ¿sabes qué? Yo aquí estoy y voy a proteger esta abundancia, estos regalos que te, van a, te está brindando el universo... Los voy a proteger. Entonces tú relájate y goza. Mantén la paz. ¿no? Todo está bien. Ya el sacrificio, el dolor, lo anterior ya quedó atrás. Ahorita ya no tengo dolor. ¿no? Entonces ahorita es momento de cosechar. Volvemos. Estas están súper integradas, estas tres cartas. <coughs> Muy bien. Entonces bueno, acá hasta acá. Llegamos... Este, y aquí cambia a la primavera. Vamos a ver. Porque normalmente cuando es primavera también salen cartas de abundancia. Pero yo creo que ya no hay. <risa> Vamos a ver qué sale. Entonces para el mes de abril dice Ángel Guardián. ¿Okay? Miren, acabo de terminar hablando de la protección de Miguel. Y cómo se conjuga luego, luego con la del Ángel Guardián. Bueno, me tengo que acercar un poquito. Dice Ángel Guardián. Arcángel Raguel que es el Arcángel de la Amistad dice, gracias Corte Celestial por haberme provisto de mi Ángel de la Guarda, me acompaña en toda mi existencia me ayuda al invocarlo ¿Okay? entonces bueno, para Abril este, pues nos recuerdan que ahí está nuestro Ángel Guardián que nos va a apoyar en cualquier situación, es el primer contacto que tenemos con la Corte Celestial y de que todo está bien, o sea, igual nuevamente despreocúpate. A mí me llama un poquito la atención Raquel, que es el arcángel de la amistad, que puede ser que haya amistades que nos apoyen, ¿no? que llegue ayuda de afuera y nos apoye todavía, y, y, y ahora sí que no sé en qué sentido, pero dentro de la tonalidad, de esta abundancia, de este amor, de este apoyo, de ese... Sí, todos los regalos aquí están, ¿no? Este, pues todavía más, ¿no? Así, ángel guardián, yo aquí estoy, ¿no? Me manifiesto contigo. Tal vez nuestro ángel guardián quiera compartir nuestra alegría ante tanta abundancia y bienestar. Este, el hecho de que, pues, ahorita ya estamos en paz y estamos bien y vivimos con integridad, ¿no? Entonces vamos a ver, dice escuchar la carta adicional, ¿ok? Entonces bueno, yo un poquito como interpreto esto puede ser que seamos tan eufóricos con lo que pasó ahorita estos tres meses, ¿no? Que se nos olvide escuchar, hay veces que a la gente se le olvida escuchar y esa es la mejor manera de escuchar es estar callado. Hay gente que no sabe escuchar. Entonces, realmente escuche y escuche con tu corazón. Eso es muy importante. ¿no? Muy bien. Eh, ya no hice la numerología por meses, ¿no? Que es el 1, el 2, el 3 y el 4, etc. Pero, este, ese es el quinto mes. Y como este, nos pidieron trabajar el 5, hago un poquito de hincapié aquí en esto. Vamos a ver qué sale. La carta dice... Crecimiento conciencia. Pues va muy de acuerdo con la energía de la numerología. Y dice Arcángel Sadkiel. Arcángel Sadkiel ayúdame para que mi crecimiento y experiencia sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. ¿Okay? Entonces, bueno, este hay veces que la gente se asusta ¿no? cuando dicen, ay, el crecimiento espiritual. Salirme de mi zona de confort. La zona de confort es lo conocido, lo habitual, ¿no? Pero no puedes crecer si no sales de ahí. O sea, estando ahí te quedas sin un despertar, una conciencia. Pues no hay un avance. ¿no? Tienes que salirte de ahí. Y a mucha gente le cuesta trabajo porque pues es lo desconocido y a lo desconocido le tiene miedo entonces no lo hagas, al contrario, yo creo que aquí es así como una infusión energética padrísima del universo y también en el mundo terrenal, o sea, donde nos encontramos y donde te encuentras tú personalmente, ¿no? Que es así como que mira, aquí para que veas que está todo el apoyo energético y te quites todos los miedos, atrévete hombre, diviértete, échate el clavado, ¿no? Entonces bueno, la carta dice, que ni la he leído, Arcángel Sadkiel, oh, no me acuerdo si la leí, pero ahí va de nuevo. Arcángel Zadkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencia sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. ¿Okay? Y esto de expandir la luz, vuelvo a hacer hincapié, este año nos están pidiendo ser ya maestros. Entonces es así como que, órale va, la batería se llenó de energía... La experiencia, si sí, es cierto, hay un recordatorio de algo, yo, yo siento que este crecimiento espiritual va a ser light, es así como que nos vamos a tener una vivencia de algo que nos va a recordar de que esto ya lo sé, ya tengo esos conocimientos, ya tengo esa sabiduría y de acuerdo a eso, boom no voy a crecer más y de tal manera que me expando y comparto esos conocimientos, esta sabiduría con toda la gente que me rodea, ¿va? Y la carta adicional dice... Amistad. Okay. Entonces, bueno... Después de junio... Voy a hacer una pequeña pausa... Por el video y porque... Tengo que tomar algo de líquido... Porque tengo reseca la boca. Entonces, para junio... La carta dice... Miren, qué bonito... Amor incondicional... Ay, me encanta la lectura para el... 2021 hasta ahorita. Es el arcángel Chamuel... Toda la corte celestial te ama... O sea, no están reiterando lo que ya se dio con anterioridad, ¿no? Respétate y a ti misma, a ti mismo. Al hacer esto, reconoces tu divinidad, comparte ese amor incondicional, ¿no? Nuevamente, comparte, sea un líder, ¿no? Sea un ejemplo, sea un pilar de ese amor incondicional. Y realmente el amor incondicional es incondicional, ¿no? No es de que sí, aquí sí, porque me cae bien o me cae mejor y acá no, porque no. Y es ser totalmente objetivo y nunca juzgar y entender y ser empático, ser compasivo y, y saber que aparte hay suficiente para todo el mundo. ¿no? La carta adicional dice, cuidado del cuerpo. Okay. Puede ser que después de tanto trabajo tan espiritual, nos digan, oye, pero no, no te descuides, ¿ok? Este, sigue siendo tan generoso y, de, y con tanta abundancia dando, pero también tienes que fijarte un poquito en ti, centrarte en lo físico, ¿no? en tu cuerpo. Aquí en lo físico, en el, el cuerpo, puede ser que también sea un poquito las finanzas, ¿no? Yo, yo siento como este, el número 5 que decía. Podría ser un despilfarro económico no, mal manejado, lo del karma. Puede ser que dentro de este entusiasmo que te llevamos acá, no, de uy, todo es maravilloso, no sé qué, y de repente acá te los dejamos a, a junio y así como que ¡Chin! Este, sí le invertí mucho a las vacaciones que voy a tomar ahorita en otoño porque me las deben desde hace dos años. Entonces, es un poquito como tener, no olvidarte de la parte física, que en este sentido puede ser también económica, ¿no? Y no estoy diciendo que te restringas, solo que no derroches, sino que haya un poquito, una pausa. Y así, si se puede, si no me agobia, ok, va, lo voy a hacer, ¿ok? Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y te seguimos con Julio. Pues ya estoy de regreso, <coughs> Y mientras me calenté una taza de té, me cayó el 20, como decimos aquí en México. O sea, entendí que este año también es el año de hacer nuestro legado. No solo trabajar con el legado de lo que recibimos, sino realmente es empezar a dejar un legado para la humanidad, ¿no? Entonces, eso este, es la, la, lo que nos están pidiendo hacer este año, dejar un legado, ¿no? algo positivo. Muy bien, entonces para el mes de julio la carta dice poder y pues justamente hablaba, como se acuerdan de la numerología, de a través de la sabiduría y el amor ejercer nuestro poder. Y este poder es de yo puedo, yo soy poderoso y yo puedo contribuir a través de este poder positivamente a la humanidad. Y es el arcángel Miguel que, que nos va a sostener las espaldas, ¿no? Y decir, tú puedes. Entonces aquí dice, arcángel Miguel, en ti está el poder, tú puedes. Gracias, arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar, estar o cambiar esta situación. Amén. ¿No? Entonces, bueno, ahí está la base que va a ser en julio. La carta adicional dice equilibrio. ¿Okay? Para el mes de agosto, la carta dice paz. Miren qué tal. ¿eh? Ahí está. Es el arcángel Rafael y dice: En mi mundo reina la paz constantemente. Perdón. Dejo de asustarme, vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es agosto, es el octavo mes. A mí lo que me llega con este de la paz y el 8, a mí me recuerda mucho que se han llevado a cabo revoluciones o guerras o X cuando hay el número 8. Entonces puede ser que haya algo en agosto que nos deje creer de que hay una amenaza ante la, la paz, la tranquilidad, pero esto es solo una ilusión, ¿ok? La verdad no sé, <ríe> ya como está el asunto... Este, la verdad no quiero decir de más. Pero lo que nos piden es mantener la paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Y la carta adicional dice crecimiento espiritual. Miren cómo se va conjuntando esta también con este de acá. ¿no? Crecimiento espiritual. Muy bien. Lo que ella es es mi perro que quiere llamar la atención. Pero ahorita sigo con mi lectura no voy a interrumpirla pero el mes de septiembre que es el noveno mes el nueve normalmente es el amor incondicional que ya salió a la carta vamos a ver qué es lo que dice dice consuelo ok es el arcángel Israel y dice ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación respeto la voluntad divina encuentro la paz y la tranquilidad amén dice el arcángel azrael. El arcángel azrael es uno de los ángeles de la muerte. Entonces no sé qué es lo que vaya a pasar acá, ¿no? Desde el 8, desde agosto, que empieza como, pues hasta ahorita todo fue maravillosamente bonito, ¿no? Fluyendo maravillosamente. Parece que en agosto hay algo que como que nos hace tambalear, ¿no? Nos hace dudar un poquito y nos está recordando Rafael de que no, todo está bien. Tú tranquilo, tranquilo. Y que es parte de nuestro crecimiento espiritual. Entonces puede ser que tal vez las cosas se den un poco diferentes a lo que esperábamos. Eh, o sí. Y nos estén consolando así como que, ok, no, no, o sea, no, no salió como tú querías. Pero todo esto es parte de tu crecimiento espiritual y de la voluntad divina porque aquí dice respeto a la voluntad divina, esto es muy importante. Entonces esto es todo lo que estás viviendo ahorita, en el mes de septiembre, es parte de tu proceso, parte de tu crecimiento espiritual, que si recuerdan salió aquí en la carta anterior, ¿no? es como el preludio de esta carta, nos están diciendo todo esto que estás viviendo ahorita en septiembre tiene que ver con tu crecimiento espiritual, mantén la fe en alto, ¿no? todo está bien. Y la carta adicional dice diversión. Entonces igual yo creo que dentro de esta tensión que se siente aquí, nos están recordando de diviértete hombre. ¿no? Todo esto es parte del plan divino. No te lo tomes tan personal, no lo tomes tan en serio. Todo es parte de, este, de esta vivencia, de esta experiencia. Y todo está bien, diviértete. O sea, no te sientas mal por divertirte, por estar a gusto, por pasártela bien, ¿no? Para octubre, la carta dice, sabiduría. Bueno, a, antes de que siga con la carta, para mí queda claro que logramos el objetivo de esta sabiduría de la que hablaba, del número 3, ¿no? La sabiduría a través del amor, que se convierte en un poder, de poder transmitir esta sabiduría, y dice Arcángel Jofiel las respuestas están en ti confía en tu sabiduría interna yo Jofiel te ayudo en reconocerla nuevamente esto ¿Okay? es pues para octubre que aparte es el décimo mes y el diez es el primer maestro en la numerología Entonces pues aquí nos están diciendo ya es momento de actuar con esa sabiduría ya es momento de hacer lo que viniste a hacer ahora para este año, ¿no?, de actuar, ya tienes todos los conocimientos, ya tienes toda la integridad, todos los, todo lo que necesitas para distribuir y dar esta sabiduría a conocer, ¿no?, compartirla con el mundo prácticamente. Y bueno, señales, ¿no?, que bueno, pueden ser desde los mensajes angelicales, este, de maestros ascendidos, del más allá... Eh, cualquier tipo de señal siempre se hacen presentes. Si recuerda, tenemos cinco maneras, perdón, cinco o tres. Este, bueno, tenemos varias maneras de percibir. Somos antenas. Entonces podemos ser clarividentes, ¿no? Que vemos. Este, Clariaudientes que escuchamos. Claricognitivos que sabemos. Clarisensoriales que sentimos. Okay. Para el mes de noviembre, la carta dice balance. Okay. Aquí yo siento que es este, pues el arcángel Jeremiel, que si lo es, es el arcángel contador. Este nos está pidiendo hacer un balance ¿no? de todo este año. Es, el, es como el 11, el 1 y 1, y de hecho es en el mes 11. Miren qué chistoso. Este, donde haces el balance, estás viendo ok, esto es lo positivo, lo negativo, esto es lo que logré, esto es lo que no logré. Es el, por eso le digo Arcángel Contador. Entonces, en noviembre nos está pidiendo hacer un balance de todo el año. Y Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida en ese sentido hasta más allá de el año. Sin juzgar, hago un inventario, reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. Y si sí, como había dicho, este, no solo del año sino como dice de mi vida y como empecé a decir <coughs> desde el mes de julio nos piden dejar un legado, o sea, ahorita este mes de noviembre nos están diciendo, ok, va ya casi casi finalizamos el 2021, realmente llegaste a cumplir los objetivos y las metas que te habías propuesto ¿Qué es lo que falta todavía ¿no? ¿dónde hay que pulirle todavía? ¿dónde hay que este, afianzar un poco más todavía, ok la carta adicional nos dice, nuevo amor, ok esta carta sí siento que es realmente un amor físico un amor, este, si sí. no, no siento que sea un, un amor, este, espiritual o sea, como muchas veces digo, puede ser que sea un ángel guardián un ángel, etcétera, no, esto es un un amor físico, entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y este amor físico no tiene que ser una persona. También puede ser que descubras algo que te apasiona locamente, que ni siquiera tenías la menor idea de que dijeras, ¡Wow! Esto me apasiona en la vida, ¿no? Y redescubras algo en ti misma, en ti mismo, y digas, tengo mi nuevo amor. Y tal vez ese nuevo amor se convierta en una nueva profesión. Pero es algo físico, es algo que se manifiesta, que tiene una energía física. ¿okay? No descarto a una persona, ¿okay? nada más estoy diciendo. Puede ser que se vaya por un lado o por el otro, pero es algo físico. Muy bien, y para diciembre del 2021, la carta dice nuevo comienzo. Y es el arcángel Metatron y de, dice, deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Pues bueno, justo con el 31 de diciembre queda muy bien. Cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. O sea, reconoce tus logros de todo este año 2021. Mira todo lo que has logrado. Vuela, ¿no? Es así como que, mira, si este crees que estuvo bueno el 2021, espérate al 2022. No, hombre. Está más padre todavía, es más fabuloso, ¿ok? Y la carta dice, nuevos comienzos, miren, o sea, yo no puedo inventar estas cosas, <ríe> no. La misma carta, o sea, nos están diciendo nuevamente, nuevo comienzo, ¿sí? Yo siento que aquí con esto que decía del nuevo amor, este, tiene que ver algo con realmente... Este, cambiar, ¿no? puede ser que cambiemos de lugar, de residencia, de país, este, que nos enamoramos de una ciudad, o sea, este, algo por ahí, no sé bien, o sea, puede ser la profesión, puede ser una persona, ¿no? que nos enamoremos y viva en otra localidad y nos vayamos a esa localidad. Pero siento que aquí va a haber este cambio físico en noviembre del 2021, este, por lo menos se presente la oportunidad y ya ahorita en diciembre estemos pensando en estos nuevos comienzos, ¿no? Como empezó este año, el 2021, de este, cómo voy a manifestar lo que quiero vivir en el 2022, ¿no? Cómo voy a hacer estos cambios, la mudanza, qué sé yo, todo lo que se tenga que hacer en cuanto a papeleos y para que se manifieste realmente toda esta situación del 2022. Yo la verdad con, con estas dos cartas... Pero el 2022 siento que va a ser un año mejor aún del 2021. Y el 2021 tiene muy buen aspecto. La, la, la única energía que siento un poquito atoradita sería acá, que es agosto y septiembre. Fuera de eso, todo fluye súper bien. Y sobre todo tenemos un comienzo... Este, ahora sí que, que nos están regalando ahí la piñata con los dulces y todas las sorpresas, ¿no? como a los niños diciéndonos de que, bueno como te fue bastante pues no tan bien en el año anterior mira, aquí está para que te sientas mejor, ¿no? la vida continúa, todo está bien este y la vida es bella y recuerda es el mayor propósito que nos pide la Corte Celestial el vivir intensamente la vida el gozar de la vida yo creo que ahora mucha gente pues les ah, siento decirlo nuevamente, pero no me por otra palabra, que les cayó el 20, ¿no? De, se trata realmente de vivir el presente, de vivir en conciencia, de valorar lo que tengo y quién soy, ¿no? Y que así es como funciona el universo. Y una vez que agradezco y manifiesto esa gratitud, se manifiesta y se multiplica mucho más todavía. Todas esas bendiciones y esos regalos de la Corte Celestial. Yo la verdad estoy muy entusiasmado porque ya llegue este año, el 2021. Suena maravilloso. Y este, pues te agradezco que compartas estos videos. Los hago con mucho amor. Este, y sabes que estos videos también los hago semanalmente. Y nos estamos acompañando realmente en este viaje que llamamos Vida. Y seguimos en contacto. Te mando mucho amor, muchas bendiciones, donde quiera que te encuentres. Pásatela bien, goza tu vida, diviértete, sé feliz. El ser feliz es un estado anímico, no es una meta. Es el vivir el presente totalmente, conscientemente. ¿no? El disfrutar al 100. Haz una mejor vención de ti. Esto es posible. Cada día es una oportunidad nueva. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.